Bienvenidos a Escuela para Padres CréemeX. Mi nombre es Camila Infante y el día de hoy realizaremos la actividad Érase una vez. En otro de nuestros videos hablamos del poder de las historias y cómo pueden cambiar nuestra manera de ver el mundo y compartir nuestro punto de vista con los demás, construir amistades con las personas que nos rodean y mejorar nuestras relaciones con nuestra familia y con nuestros amigos. El juego consiste en imaginar, estructurar, narrar y escribir una historia inspirada en las tarjetas del juego Dixit. El juego Érase una vez se puede jugar a partir de los 6 años, sin embargo, las reglas y el nivel de dificultad van cambiando dependiendo de la edad y experiencia de los jugadores. El juego Érase una vez fortalece nuestro pensamiento imaginativo, reflexivo, crítico, inferencial, creativo, enriquece nuestro vocabulario y habilidades lectoescritoras. Se puede jugar a partir de los 6 años en adelante ajustando el nivel de dificultad para que sea un juego ni muy fácil que aburra ni muy retador. Para los principiantes o niños que tengan entre 6 y 9 años y que todavía no tengan la capacidad de escribir de manera fluida y automática, se puede hacer por medio de narración oral, es decir, por medio del habla. Se pueden apoyar de un organizador gráfico que los oriente para darle forma y estructura a su historia y que los ayude al momento de narrarla como un guión de apoyo. Te compartimos en los documentos anexos una hoja de trabajo que le servirá a tus alumnos al momento de estructurar su historia. El maestro debe acomodar a sus alumnos en forma de círculo, revolver las tarjetas, seleccionar y colocar al menos dos tarjetas para cada jugador en el centro del círculo. De manera voluntaria, se les pedirá a los alumnos que seleccionen la tarjeta que más los inspire a imaginar una historia. Ahora, comenzaremos con la introducción. Para la introducción, Recordemos que a los 6 años, el pensamiento de un niño sigue siendo concreto. Por lo tanto, al comenzar la introducción de la historia, primero debemos ejercitar su capacidad de reconocer todos los elementos de la tarjeta que seleccionó. Para ello, le pediremos que analice y verbalice cada uno de los elementos de la tarjeta. La introducción debe responder preguntas como ¿Quién es el personaje principal o protagonista? ¿Qué está haciendo? ¿En qué lugar se lleva a cabo? ¿Qué características tiene nuestro protagonista? ¿Qué otros personajes hay en la historia? Recuerda evitar preguntas cuya respuesta sea concreta como sí, no, bien, mal, etc. Una vez respondidas estas preguntas, ya tendremos el inicio de nuestra historia. Ya teniendo la introducción, pasaremos al desarrollo. Recordemos que sin un problema y un desenlace no existe una historia. Para construirlo, el alumno deberá responder las siguientes preguntas. ¿Qué problema tiene el protagonista? ¿Qué es lo que lo motiva a resolver el problema? ¿Qué obstáculos tiene el camino hacia su meta? ¿Existe algún malo del cuento? Es decir, el antagonista. ¿Quién es el antagonista? ¿Y qué problemas tiene nuestro protagonista con el antagonista? Ya respondidas estas preguntas, tendremos nuestro desarrollo hecho. Ahora es el comienzo del fin. El desenlace debe de contarnos cómo se resuelve el problema y qué moraleja o lección nos deja la historia. El desenlace debe responder las preguntas. ¿Cómo se resolvió el problema o situación del protagonista? ¿Cuál fue la moraleja? ¿La lección? o los aprendizajes de la historia, te recomendamos darle la hoja que se muestra a continuación. En ella encontrarán un organizador gráfico donde anotarán las palabras clave y les servirá como una guía para estructurar su historia, principalmente para los niños que todavía no sepan escribir de manera automática y fluida. Para los más grandes podrán redactar la historia en una hoja y ajustando la calidad de la redacción a sus habilidades lectoescritoras. Esta historia puede ser parte de su primer libro de cuentos e irán viendo su progreso como narradores a través de sus historias. Esto fue Escuela para Padres, Créeme porque los niños no vienen con instructivo. ¡Adiós!